¡Olé! Bueno, luego a ver. El desahucio de Roberto es el 18, a ver si se para. No va a violencia es también que con, con estas de miseria que nos detengan los de 30, de 30 que los de 39 horas, nos quieren estar 800 kilómetros de nuestra casa donde están nuestros padres, hijos, maridos y familia. Eso también es violencia. Eso es terrorismo patronal. Eso es de lo que se le dice que paraguas porque hija, no se ve la panta es altura, ala ah, recolocad <salud> es una recolocación pues ahí nuestro. mi vida al hija es el <aniversario> mi vida al hija es... es correcta ¿eh? Y, y, y es porque rima es porque rima porque es que en mi corazón, digo, madre mía hablo de Santander como si fuera aquello de antes encanta you yeah. No, Testitos, no, know... no, no, no, no, no, no, no, kids, no, vestidos, no, vestidos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, despidos, no, despidos no, no, no, no, no, no, no, no, no no ¿Tati, tati, ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! ¡Tati, qué guapa es! No nos moverán, no, no, no nos moverán porque abajo mantiene a mi familia. Familia, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán porque el trabajo mantiene a mi familia. No nos moverán. Conecta y dígites. Aquí. aquí. ...todos, y lo sé... ...años de su vida... ...dedicados a esta empresa... ...no lo veo... ...el tiempo... ...no hablamos del dinero... ...hablamos del tiempo... ...de su vida, de la dedicación... ...eso es lo que defendemos hoy... hemos levantado... ...y hay personas que han levantado... ...esta empresa desde el principio... ...y qué quieren hacer... ...echarla... ...echarnos... ...entregarnos... Condiciones que no se aceptan para decir que nosotros somos los que no queremos, pero es nuestro trabajo lo que ha levantado esta empresa desde el principio. Y por eso no lo aceptamos. Por eso el puesto de trabajo... El puesto de trabajo... Y el puesto de trabajo... El puesto de trabajo... ni mi ni a Jael, nosotros dónde nos quedamos? En Cantabria, en Santander, mi Vila ni Jael se queda en Santander, Mi Vila ni Jael se queda en Santander, en Cantabria se queda en Santander, Mi Vila ni Jael se queda en Santander. Cantabria, porque somos todos, que no soy de aquí pero la quiero igual, así que vamos, hay que cuidar porque somos todos, todos unidos, hicimos esto y todos unidos tenemos que defenderlo, así que Castel no le queremos ver nada aquí en Cantabria. Señor Castel, no le queremos ver por Santander. Señor Castel, señor Castel, señor Castel no le queremos ver por Santander. Señor Castel, señor Castel, no le queremos ver por Santander. Señor Castel, señor Castel, no le queremos ver por Santander. Conecta y dijiste. compañeros y compañeras, estamos aquí en una situación crítica, en la peor situación que hemos vivido en nuestra empresa, empresa a la que llevamos defendiendo muchísimos años. Os voy a hablar del señor Richard Branson. El señor Richard Branson es un multimillonario, un empresario de éxito. ¿Sabéis lo que dijo el señor Richard Branson? propietario y cofundador del grupo Virgin Group, uno de los conglomerados empresariales más grandes del mundo, estableció como bandera, estableció como señal de identidad la frase de, los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados. Si defiendes a tus empleados, si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Nosotros, nosotros llevamos. Cuidando de los clientes de Unitón, de los clientes de Digitex, de los clientes de Conecta, de los clientes de Condata, no llevamos cuidando de ellos un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Llevamos cuidando de ellos 18 años. A pesar de que la empresa a nosotros no solo no nos cuida, sino que nos tiene trabajando en unas condiciones infrahumanas en una suerte de esclavitud moderna, permitida y avalada no solo por la ley, sino por las instituciones políticas, 18 años de nuestra vida cuidando, mimando, atendiendo a sus clientes, a nuestros clientes, con nuestro esfuerzo, con nuestra implicación máxima, con nuestra dedicación, con nuestro sentido de la responsabilidad. ¿Y cómo nos pagan ellos? Con una patada en el culo con una transhumancia, mandándonos como ganado a Jael, no somos ganado, somos trabajadores que hemos demostrado durante muchísimos años nuestra valía y no vamos a permitir, no vamos a permitir que nos tratéis como ganado. Mi vida ni Jaén se queda en ni vida ni Jael, se queda en Santander, ni vida, en mi hijo el se queda santo me, dijiste hijo, hijo el se queda santo me, correcta el dígite, la misma mierda es, correcta el dígite, la misma mierda es, correcta el dígite, la misma mierda es, dígites y correcta, pero eres tú una secta. El mensaje va para todos, para el señor Castel, no solo para el señor Castel, sino para su presidente, el señor José María Pacheco Guardiola, presidente de Conecta. No vais a jugar con nuestra vida, no vais a jugar con nuestras familias. El señor José María Pacheco Guardiola se falta recibiendo la medalla de Sevilla como empresario ejemplo. De su labor emprendedora, de su labor social, mientras destruye los puestos de trabajo de cientos de familias con la adyacencia, con el beneplácito, con el consentimiento de las instituciones, de la judicatura. Ese mensaje también va para la persona sobre la que recaiga el desagradable, la desagradable labor. La que caiga sobre sus hombros. El juicio que muy probablemente tendremos con estos explotadores modernos, el juicio que probablemente tendremos, muy probablemente, será entre la persona sobre la que caiga, sobre todo nosotros hombros, la responsabilidad de juzgar esta injusticia, de juzgar esta atrocidad. Esa persona tendrá el deber... Que la justicia, no le aplican la ley, porque la ley, como bien sabemos todos, a veces no es justa. La ley va a estos es miserables, pero no se lo vamos a permitir. Esa persona tendrá paciencia. ese juez jueza tendrá familia, y por la noche se irá a la cama pensando en que ha destruido la vida de cientos de personas. Y si no tiene conciencia, por lo menos se lo vamos a decir a la cara. Señor Castel! ¡Señor Santander. Señor Castel, señor Castel, no le queremos de por Fe. Arriba las bandera, de la, la, clase la, obrera! Obrera. Las banderas. la clase obrera, la la obrera! obrera! arriba harán bandera, de la clase obrera, obrera! arriba las bandera, de la, la clase obrera, obrera. arriba harán bandera, de la clase obrera. Escucho, hablan del techo de cristal. El techo de cristal es el techo que pida a las mujeres. Ese techo imaginario que piden a las mujeres, acceder a puestos de responsabilidad, acceder a puestos dirigidos, Se han conseguido muchas cosas a ese respecto. Pero María, habla el suelo de cristal, el suelo de cristal en el que estamos pisando todas y todos nosotros. Ese suelo de cristal lo quieren destruir estos sinvergüenzas, esta suerte de explotar un modelo ¡Miserables! No lo vamos a permitir. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. luchadoras con valor nos quedaremos contigo porque tenemos familias porque tenemos familias y es lo que más quiero yo Santa Son las de la que luchó entre nos la que no se rinde nunca, la que lucha con valor.